Bienvenidos a un video más de su mundo, Mundo JM. Señores, esta va a ser la última vez que nos estaremos presentando así, porque a partir de ahora Mundo JM cambia a fotoaprendizaje.com. ¿Por qué? Bueno, estuvimos hablando junto con el equipo de Mundo JM y le planteé esta propuesta de cambiar de nombre, porque en YouTube eh, trabaja con un tema, centrados en un tema pues, permite un crecimiento, es decir, que la diversificación, hablar de todo un poco, que era lo que yo estaba pensando hacer, pues no es inteligente. Entonces, decidimos enfocarnos en un tema de fotografía y Photoshop, fotografía y Photoshop. Y por sorpresa mía, el equipo estuvo de acuerdo, contento, aplaudieron, claro, porque le di helado. <ríe> y puedo hacerlo, son mis hijos y me ayudan en este proyecto. Así que ya saben, a ahora, díganle adiós a MundoJM y denle la bienvenida a fotoaprendizaje.com que será nuestra página web. Y ahora sí, no me en lío más y vamos a hablar de nuestro tema de hoy, de cómo subir fotos a Instagram, pero desde el móvil. Acompáñenme. Lo primero que voy a hacer es entrar a la página de Instagram. bien, aquí está, es bien fácil, creo que solo son tres pasos, como ustedes ven acá está la página web y no hay ningún botón de subida, si alguien lo ve por ahí me puede decir porque yo no lo encuentro, entonces lo que vamos a hacer es usando el botón derecho del mouse que es este que está aquí, este es el izquierdo, el botón derecho que da acceso al menú secundario, le damos un clic derecho y seleccionamos el botón inspeccionar. Muy bien. Y aquí entonces seleccionamos la casilla de dispositivos móviles. Ahí lo ven. Sería esta casilla. Luego presionamos la tecla F5 en el teclado. F5 para que se actualice la página. Y Eureka, lo tenemos aquí, el botón. Ahí lo ven, ya eso es todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted le da un clic aquí... Pues ahora usted puede buscar fotos, pero desde su computadora. <risa> Supongamos que yo tenga aquí una foto, que la tomé desde mi cámara. Y la pasé aquí. Y la pasé aquí quiero darle promoción a esta foto, pero están aquí. Entonces tomo la foto. Vamos a tomar esta. Le Voy a abrir. Está cargando, aquí está la fotografía. Perfecto, no le voy a poner ningún filtro. Y aquí pongo algo, ofertas para fotos de graduaciones y le pongo un hashtag graduaciones. Ya. Y lo voy a poner otra también, fotos de Graduaciones ya, bueno, otro no me. Ya eh, fotos profesionales, ya listo. Y le doy a compartir y está subiendo automáticamente, como si yo tuviera aquí el teléfono. Y ya, ahí lo ven, bien fácil. Vamos a buscar el teléfono. ¿Dónde fue que lo puse? Ah, está aquí atrás. Ay, aquí está el teléfono. Aquí está el teléfono. Vamos a ver si esa foto está en mi teléfono. Estamos ahí, Instagram. a Instagram. Vamos a apagarle ya que no es necesario. Y. Y ahí está. La foto que acabo de subir desde mi computadora ahora está en el móvil porque prácticamente era como si fuera lo mismo. Bien, ya eso es todo. Tres simples pasos. Lo podemos repetir. Entrar a Instagram de este Nuestra PC. Clic derecho. Y darle un clic al botón que dice Tuble Device to bar O llevarlo a la versión móvil. Luego pisa la tecla importante. La tecla F5. En su teclado. Y ya subir todas las fotos que usted quiera que están en su computadora. Espero que le haya gustado el video. Si te gustó, pues comparte. Escribe un comentario abajo que te aparece nuestro nuevo nombre de Foto Aprendizaje Y tenemos un regalito para ti, que es un curso de fotografía básica, gratuito. Eh, creamos 10.000 cupos para que el que le interese profundizar en la fotografía pueda eh, acceder al curso. ¿Cómo te accedes? Bien fácil. Entra a la página fotoaprendizaje.com y ahí le da un clic al botón que dice solicita tu regalo. Así que Dios te bendiga y chao, chao. Ya, eso todo.